Estamos comunicados con vos a través de nuestro call center de 7 a 20 horas, de lunes a viernes, y a través de nuestro sitio web, www.isj.gov.ar, las 24 horas, los 365 días del año. www.isj.gov.ar, un sitio totalmente renovado, con toda la información, noticias, servicios y beneficios para los afiliados. Visítanos en www.isj.gov.ar. Estamos comunicados con vos. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.